un minuto. Sí. Eh, ahora, secretario, que, que se tiene una diversidad en los tres poderes del Estado, eh, ¿qué se espera con esto para los tamaulipecos? No, yo creo que este, como secretario general, quiero tener interlocución con todos los actores políticos del Estado y yo creo que todo va a salir bien, no, tiene, no tenemos por qué ser especialistas, aquí hay una gran diversidad de, de criterios de opinión. Dentro del marco de la ley y del respeto, eh, podemos transitar. ¿Se continuará el impulso para la economía en el Estado de Tamaulipas? Sí, definitivamente es una de las prioridades, creo que una de las prioridades de nuestro Estado es eh, mejorar la, la economía y obviamente la economía se soporta también en el tema de seguridad. Mejorando la seguridad, obviamente los inversionistas creen más en Tamaulipas y invierten más en Tamaulipas. Yo creo que eso es, ha, venido, ha venido pasando de